Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial porque hoy tenemos un unboxing que te juro, te juro que es uno de los más grandes que he hecho en toda mi vida, es que creo que son más de 20 vacuganes, más de 20 sobres de cartas, bueno, ¿qué está pasando? Sin más, empezamos con este video, por favor, vea mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción y también vea un canal muy genial de animaciones y sin más, pues bueno, cambio un poco el ángulo de la cámara y vemos lo que ha llegado. Bueno y ahora, y ahora, y ahora aquí está el paquetote, mira, mira, mira, mira, es que está gigante, mira, mira cómo se ve Hulkor. mira cómo se ve Hulkor para que te hagas una idea, ¿no? Pues nada chicos, ahora sí. Y vamos a abrirlo porque estoy muy pero muy ansioso Bien, tengo aquí este bisturí totalmente preparado Vamos a cortar hacia allá Y ahora vamos a hacer una cortadura por aquí Ya, yo creo que así Ya estamos más que dentro Estamos súper dentro Oh por Dios, bueno A ver, a ver, a ver, a ver Pues mira, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, es que... Por Dios, hay, hay muchas cosas. A ver, a ver, mira, mira, mira, acércate, acércate, ¿no? Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Tenemos en primer lugar aquí un Funko de Crash Bandicoot. Eh, ya explico, ya explico. Bueno, papeles, tenemos... de poliestireno, vale. Tenemos esto que parece nada, pero es muy importante, cositas buenas. Luego tenemos esto que... Bueno, bueno, bueno. Luego tenemos esto, que aquí lo que hay no es normal. Tenemos esto, que no sé qué sea. Tenemos, bueno, <risa> tenemos esto, que esto yo sí sé qué es. Más, más burbujas, burbujas. Y tenemos, bueno, ah, bueno. Bueno, y tenemos esto, a ver, a ver, qué más hay, qué más hay. Yo creo que aquí ya más cosas... No hay. Vamos a cambiar un poco el ángulo y continuamos. Ahora que nos invadieron los la, el poliestireno que llaman en Bolt el, la burbuja de poliestireno. Vamos a empezar a abrir todo. Sí, señores, porque es que estoy estoy demente, estoy demente. Voy a tratar de hacer este unboxing lo más rápido posible. Y no porque quiera salir de paso, sino porque sencillamente es muchísimo. Así que voy a empezar con esto. Esta pequeña cosita que es una tarjeta de colección. No sé por qué está empacado así, la verdad. A ver, que de pronto y en las aduanas hicieron algunas cosas con esto, pero que pues en principio no tendría por qué pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a abrirlo. Eh, no sé si es de algún sobre que abrieron y para mirar qué tenía, ¿no? Vale, que las aduanas son complicadas y bueno, como sea. Eh, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Y qué tenemos, qué tenemos? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, no, ok, ok, ok. Tenemos cartas de. Ah, bueno, de eh, Brawlers, ¿no? Eh, bueno, aquí esta que dice: Juega antes de una. De, ante, juega después de ganar una batalla con un Bakuan Darkus. Y esta que es, pues, una carta poder azul, ¿no? Y que dice: Juega una batalla donde tengas un armamento y, bueno, lo que sea, ¿no? Supongo que estarían por ahí volando. Y entonces. Llegaron y dijeron: Pues, sabes que una molas y ya está. Eso del primer sobre que no hay más. Del segundo, voy a abrir por segundo esto. Sí, yo creo que esto está bien. Que aquí, bueno ya viene muy abierto sabes mira aquí uno aquí dos bien que aquí bueno y tenemos esto qué vale qué es esto de aquí vale que eh, son tres cositas pequeñitas de McDonald's sabes McDonald's sacó esta colección de bueno de Bakuganes no cuando salió un Invaders entonces sacó esta colección pequeñita vale que este sí no este sí es un llavero si no estoy mal es un llaverito, pero queda muy guay. O sea, mira, mira, mira. creo que este también tiene ruletilla. Mira, ¿ves? Y es un Preyas ellos No es Deca, no es Deca. No piensen en eso. Ah, mira. Aquí puedes escoger el atributo, ¿no? Vale, muy bonito. Y ya, y poco más. Vale, es un llaverito. Es un llaverito de Preyas, pero me causó mucha... Me pareció muy simpático. Vale, vamos a ir el siguiente. El siguiente me llama un poco más la atención... Porque si no estoy mal, mira lo que viene, mira lo que viene. Bueno, no se alcanza a ver bien. Que mírame que no es un niño. A ver, a mí no me llames niño porque soy todo menos un niño, ¿ok? Mira, mira, mira, mira, mira. Es un eh, Juggernaut, ¿se llama? Juggernaut, bueno, no me acuerdo bien el nombre. Aquos Baku Pearl Baku Deca, ¿ok? O sea, está, está hermoso, mira. Mira, muy hermoso. A ver, vamos a cerrarlo. Así, Huele. Huele raro, ¿sabes? Huele como a pegamento. Es bastante extraño el olor. Tiene como pegamento, yo no entiendo qué tiene, pero bueno. Vamos a verlo aquí. Igual a ver, los deca no se usan para jugar. Como usarán esto solo para coleccionar, ¿no? Pero, a ver, ¿quién hemos visto Bakuganes todavía. ¿Qué está pasando? Pues bueno, no te preocupes que aquí hay más. Aquí tenemos, a ver, aquí, aquí, aquí. Abramos, abramos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Mira, mira, mira, es una... Eh, es un bracito. De Maxus Dragonoid No sé si es Grafias o Brachium, No estoy muy seguro Pero mira la verdad Es que es que sabes De esto Sabemos si eh, tú giras aquí Giras para moverlo Bueno Es una trampa ¿no? Es una trampa acus Y por último Aquí bueno Tenemos otro bracito Míralo aquí está A ver enfócame Tenemos otro bracito Suéltalo suéltalo Míralo aquí está ¿no? Que este yo supongo Será el otro ¿no? Mira sí claro Es el otro ¿O es el mismo? No, no, no, es el otro, sí, claro. Es que está Grafias y Brachium, pero yo no me acuerdo cuál es cuál. Creo que esta es Grafias, si no estoy mal. Y esta es una trampa, Heios, que te cambia a Darkus, ¿no? Recordemos que Maxus Dragonite es una mezcla de varias trampas. Que se ven rojas todas, pero, pues bueno. Pero es que hay más, pero es que hay más, hay mucho más. O sea, a ver, a ver, a ver, ¿tú crees que yo me voy a andar con pequeñeces? Es que es una caja gigante, hay más, obviamente hay más. Tengo ahora aquí esto, que mira, mira, mira, mira, mira, mira. Es de Battle Brawlers, es una pe pequeña cartucherita. Pero es que aquí, ¿ ves eso. ¿Ves eso de ahí? Bueno, aquí hay algo que no es legal Ay, mira, esto es una advertencia antes de, de, de ver esto, ¿no? Y es, por favor, si alguien sufre el corazón, no vea esto Porque es demasiado épico, ¿ok? Bueno, mira, mira, mira, mira, mira mira, Mírame la droga, así Esto es droga, o sea, ¿sabes? Mira Esto, esto ni debería ser para niños porque es que esto es droga ¿Sabes? O sea, mira, mira, mira, mira, mira, mira Mira, bueno, bueno, bueno, es que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a verlos con detalle, ¿no? Hay 2, 4, 6, 8, 10 Bakuganes. 10 Y una mochilita que, vale, que esta mochilita me la voy a quedar porque está muy cool. Mira, y puedes sostener aquí tus cositas. Y aquí supongo podrás guardar cartas, vale, que está con todos los juguetes. Pero, pero, pero, pero, es que no son cualquier. Tipo de Bakuganes. Tenemos en primer lugar un, si no estoy mal, es Titanium Dragonoid Ventus. A ver, que yo sé que te emocionas, pero es Ventus y que no sé qué. Y bueno, Dragonoid la verdad es que tiene que ser bonito, pero Pyrus. Bueno, sí, sí, mira, mira, mira, mira. A mí, a mí no me cuentes tu vida. A mí, dime si esto no es lindo. O sea, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira esta belleza, mira esta belleza. 800 por el G es bajito para ser un Skate Rider. Tiene aquí dos espacios para los que no sepan. Los Skate Riders tienen una particularidad y es que podías mezclar eh, como piececitas pequeñas. Se me olvidó el nombre ahora mismo. Para darle más poder, ¿no? Vale, yo tengo dos de esas, así que no hay problema. Y aquí puedes fusionarlo con otro Bakugan para poder hacer una Bakufusión, ¿no? Ahora tenemos dos chiquitines que tú dirás, ah, son falsos, son falsos. No, no, no, mi amigo. Estos Bakuganes son Bakuganes B1. No son nuevos en el canal, ya hemos visto Bakuganes B1. Pero entonces, ¿quiénes son? En primer lugar tenemos un hermoso Cycloid Ventus. Míralo, míralo, míralo. Así, ah, papá, 350 por eje de puro placer. ¿a? Dime si no es de puro placer esto. Y luego tenemos este, que este sí ya es más normal. Vale, normal. Eh, a ver, no lo es porque es B1, pero para los que no saben que es un B1, un vacuón B1, son vacuones que salieron antes de que salieran el, en el tamaño que conocemos, que es este, ¿no? Vale, pero este es chiquitito por esa razón, ¿no? Muy lindos. Pero luego tenemos. Es que mira, mira, mira, mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¿Qué es? Pues es un. A ver, ábrete. Es un Baku Pearl Aquos Rateloid. ¿Ok? Rateloid. Rateloid, ustedes saben que fue un Bakugan que busque mucho tiempo subterra. Vale, este es, este es Pearl, ¿no? Es 350 por G. Es muy lindo, mira. Dime si no. No tiene piezas manuales porque pues este Bakugan es automático totalmente. Mira, mira, mira. mira, mira. Tenemos, y es que estoy dejando lo mejor para el final, tenemos un Monarus que este Bakugan pues sí ya lo hemos visto eh, anteriormente. Este Bakugan sí ya ha estado aquí. De hecho, de hecho, si no estoy mal, este Bakugan ha peleado con otros Bakuganes aquí. Monarus, 340. Poder G, no es un Bakugan muy poderoso. Pyrus, vale, normalmente este es Ventus. Pero está muy bien. Pues está bastante bien. Muy lindo. Pero, pero, pero, pero. Bueno, veamos cosas normales todavía. Veamos otra cosita normal que es esto de aquí. Es un Wormquake heyos Mira, 440. Muy lindo, ya también lo tengo. Ha eh, aparecido también antes. Pero bueno, miremos la estrella de una vez. Aquí tenemos... Aquí tenemos un hermosísimo, bellísimo eh, Preyas Diablo, ¿sabes? Ventus, hermoso. Pero espérate, ¿tú crees que esto es un Preyas Diablo normal? Pues no, mi amigo, porque es que si tú pones la carta aquí, se vuelve un Preyas Angelo Ventus. Es un Preyas Doble Ventus. ¿Mm? Mira, este Bakugan lo he buscado por cielo, tierra y mar, ¿ok? O sea, y por fin... Lo tengo. Yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez quedé impactado, porque aparte la persona que lo tenía, que yo conocía, lo tenía acuos traslúcido. Ok, o sea, era rarísimo. Y yo quedé como, oh por Dios, ¿qué es esta belleza? Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Dime si no es una perfección esto, ¿eh? Dime si no es una perfección. No, es que esto tú lo ves y tú dices, por Dios, ya, ya, ya, paremos, paremos. Fue el chiste, si sí tuve que parar un momento porque tuve que arreglar unas cosas de la luz y bueno, lo que sea. Luego tenemos aquí otro Skyrider. Sí, más Skyriders, pues sí, pues sí, más Skyriders porque me encantan. Tenemos un Skyrider Aquos, un Orbium. Hermoso y este es súper fuerte 950 poder G, está hermoso Está hermosísimo, mira, mira, mira mira mira Mírame esta belleza 950 poder G, un Orbium Aquos Bueno, ¿qué está pasando? Orbium es un Skyrider, como sabemos los Skyrider Pueden saltar, por eso tienen así las Paticas, ¿ves? que golpea Pero es para que pueda saltar, ¿no? Míralo, es muy lindo Aquos 950 poder G Yo lo tengo en helios Bakukamo Parte de mi equipo Por penúltimo, no, impo no menos Importante, pero sí penúltimo tenemos esto de aquí, que, a ver, esta joyita tiene un nombre súper raro, que no sé cuál es. Lo vamos a poner, lo vamos a poner y, a ver, a ver, ellos hey, traslúcido papá, hermoso, lindo, precioso, empoderado. A ver, enfócame, enfócame, toda esta belleza, es difícil enfocar ante tal belleza y uno se pone nervioso, pero, pero enfócame, papi, enfócame. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, o sea, es que es muy épico, o sea, es demasiado épico. A ver, que también es cierto, que cuando hoy por primera vez este Bakugan, tuve que pedirle a mi buen amigo Planet, le dije como, oye, oye, oye Planet, ¿cómo se llama esto? Porque míralo, es, es hermoso, es un Hades, Hades, si no estoy mal, eh, 700 Poder G, Translúcido, Heios, mira, dime si no es lindo. ¿Ah? ¿Cómo quedas? O sea, es que uno, después de esto, uno, uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya, si muero ahora, muero feliz. El protagonista es algo que he estado buscando por mucho tiempo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué es Ah, mira, mira, mira, es un Percival Darkus traslúcido, papá. Mírame esta belleza, mira, mira, mira, dime. Yo lo quería normal, así tranquilete, pero me llegas con un Percival traslúcido y yo digo, mira, mira, yo conozco gente... Que, que es feliz, ¿sabes? Y yo ahora mismo hago parte de ese club de gente feliz ¿Sabes? Mira, mira, mira, pina papá Mira, mira, mira, mira Bueno, aquí pongo todo esto Que a ver, que a ver Es mucho, es mucho Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees, hermano? Hay más, hay más Movamos, movamos, movamos Es que ahora tenemos Ahora tenemos esto Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que esto es hermoso Pero, para continuar y saber que hay dentro de esta caja Y además Que hay dentro de esta otra cajota Porque hay otra cajota Dejaré aquí en la descripción El link Porque ese video va a estar subido En Soy Tu Bakuganes. Entonces va a ser la primera parte aquí Y la segunda parte en el otro canal Entonces ya saben aquí abajo va a estar el link para el otro canal Vayan, no se lo pierdan porque ¿Qué va a haber ahí? Miren, créanme que si esto les gustó Uy papá, no has visto nada Vayan, lo dejaré aquí en la, descrip en la, en la descripción Y pues nada, nos vemos allá